Vale. Buenos días, eh, un bueno, gusto y muchas gracias por venir, por estar aquí presentes en, la, en el seminario que hemos organizado desde de la Dirección General de Acción Exterior. Eh, en primer lugar excusar la asistencia de la consejera que se encuentra ahora mismo en el Parlamento pues aprobando la ley de la ciudadanía navarra en el exterior otro de los ejes de trabajo de esta dirección general y que con esta ley pues ya la aprobado el Parlamento eh, lo que hacemos es reconocer derechos a los navarros que se encuentran fuera eh, viviendo permanentemente pues como hoy yo que me encuentro en Bruselas pero no, nos referimos a aquellos navarros que, eh, pues, que tienen su residencia fuera de Navarra y que, y que están eh, viviendo con esta ley, lo que decía es eh, equiparar a los derechos de los navarros y navarras que se os encontráis nos encontramos residiendo eh, en nuestra tierra. Bueno, como decía, este es un seminario que organizamos desde la edición Generación Exterior a través de la Oficina de Proyectos Europeos, es un seminario que pretende explicar las novedades y bueno, dar, difundir el, eh, la convocatoria de ayudas a la difusión de políticas europeas que pueden ser beneficiarios, empresas y, y hay asociaciones. Eh, en primer lugar, me gustaría agradecer eh, tanto a Adriana Eransus, de la Bajera, de gente de AG Navarra, como a Sandra Aguirre, gerente del Cluster Nagrifood, del Cluster Agroalimentario de Navarra su participación porque van a ser las personas que nos comenten cómo eh, bueno, han sido beneficiarias estas entidades de la convocatoria del año pasado y bueno, pues a través de los eventos que han realizado nos van a comentar qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho y cómo han encontrado pues, la, las ayudas eh, en este sentido. Como digo, es una convocatoria de ayudas que lo que pretende es eh, que en Navarra cada vez se conozca más las políticas y las estrategias europeas, cada vez sea más frecuente hablar de Europa o, sobre tem o temas relacionados de Europa y esto lo hacemos porque lo enmarcamos eh, como una estrategia dentro de nuestro plan de acción exterior. Un plan del 2021-2024 que ya lleva dos años y un poco más de vida, que estamos muy contentos con la ejecución del mismo. Estamos alcanzando unos indicadores, pues muy. Eh, estamos muy contentos el equipo. Esto es gracias a la implicación de las personas que hoy nos acompañan: también Carmen Mier, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos, y Ángel Manjón, que es técnico de la Oficina de Proyectos Europeos, bueno, pero de todo el equipo de la Dirección General de Acción Exterior. Y como digo, el eje 1 de Navarra en Europa lo que persigue es eh, pues acercar eh, Navarra a Europa y, y de la misma manera Europa a Navarra. ¿no? Hacer más fácil una información que es en principio o, bueno, o, o normalmente no es tan eh, fácil de digerir. Como igual otras, y lo que pretendemos es pues ayudaros a ayudar a que todas las entidades, organizaciones, empresas, pues conozcáis mejor las estrategias europeas, las políticas europeas y las utilicéis a vuestro favor. Porque si sí, una cosa que tiene el Gobierno de Navarra eh, muy positiva es que estamos alineados con esas grandes estrategias europeas y por eso trabajamos desde la Dirección General Exterior, para eh, alinear pues todas las políticas públicas, como la medio ambiente, desarrollo económico, empleo. Hoy estaba hablando antes con, con compañeras nos encontramos en el año europeo de las capacidades en este año 2023 que va a significar una apuesta firme de la comisión por la reconversión y el upskilling, eh, la actualización de los conocimientos de los trabajadores y trabajadoras que va a suponer esta transición en la que estamos inmersos, ¿no? tanto la transición verde como la transición digital y es por ello por lo que declara la comisión el año europeo de las competencias. Yo no me quería extender mucho más en esta bienvenida, en esta apertura, simplemente eh, recordaros que organizamos esto en, en el marco del Plan de Acción Exterior, que el eje 1 de Navarra en Europa es muy importante para nosotros, es, eh, bueno, eh, tiene muchísimas acciones y, y, y bueno, lo hemos dotado con, con una buena cantidad de, de financiación y una de las partidas está destinada precisamente a esto, a, que, a la convocatoria de ayudas que ahora eh, pues os pasarán a explicar eh, las personas que trabajan en mi equipo y que si tenéis cualquier duda podéis consultar y lo mismo, animaros a que participéis, a que presentéis vuestras ideas de proyectos eh, para estas ayudas y que contéis con nosotros para cualquier cosa que necesitéis, eh, pues tanto para conseguir ponentes europeos a través de aquí, donde me encuentro hoy, la delegación de Navarra en Bruselas, o eh, desde la propia Oficina de Proyectos Europeos, así como eh, con la difusión en nuestros canales a través de Europe Direct, la ventanilla de acceso a información europea que también eh, forma parte de la Dirección General de Acción Exterior. Así que eh, por mi parte lo dejo aquí. Informados que el webinario se está grabando y que más adelante os compartirán las, las presentaciones o eh, bueno, la información que necesitéis. Y eh, sí que me gustaría finalizar de nuevo agradeciendo el tiempo de Adriana y de Sandra. Que bueno, aparte de representar a dos entidades que que son que tienen una alta importancia para Navarra, como lo son, ellas dos son unas personas, pues bueno, no sé si llamarlas amigas de la Dirección General y que siempre están dispuestas a colaborar y con la que estamos estamos eh, con la que estamos, nos encontramos todo el equipo muy a gusto eh, con ellas. Así que agradecerles la, eh, vuestro tiempo hoy, que es muy valioso y, y bueno, que me gustaría reconocerlo. Así que muchas gracias, es que es ricasco y espero que vaya bien la jornada. Vale, pues muchísimas gracias, Sergio, por la, la introducción y por contextualizar la actividad que vamos a llevar a cabo y que es explicar las bases de la convocatoria de ayudas a la difusión y cómo se enmarcan dentro de la actividad de la Dirección General de Acción Exterior y dentro de, del Plan de Acción Exterior 21-24. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla para que veáis mi PowerPoint. Ahí vamos. ¿Veis? Vale, ya está. Bueno, pues como, como ya ha indicado Sergio al inicio de de la jornada de hoy. Yo soy Carmen Nieu, la directora de la Oficina de Proyectos Europeos y me acompaña eh, Ángel Manjón, que es compañero, rama económica y es la persona que se encarga de toda la gestión de esta, de esta convocatoria y que tiene que ser vuestra referencia eh, cuando empecéis a hacer los trámites para la solicitud o cuando ya estéis ejecutando o cuando ya tengáis que certificar. Será la persona que a lo largo de, de la sesión de hoy recogerá las preguntas que os invitamos a subir al chat y que contestaremos al final de, de la presentación, no de la mía, sino también de la intervención de Adriana y de, Sara, de Sandra que hoy nos acompaña. Entonces, como ya lo habéis oído decir algunos de vosotros en más de una ocasión, la creación de la Oficina de Proyectos Europeos en enero del 2021 responde a una apuesta estratégica del Gobierno de Navarra para acompañar a sus diferentes departamentos en la internacionalización de estos. ¿Cómo? Pues mediante la participación en proyectos y su presencia activa en redes también para obtener unos fondos adicionales eh, a través de convocatorias de concurrencia competitiva del marco financiero plurianual eh, 21-27, eh, que es un, una, un objetivo que está recogido a su vez en el plan Reactivar Navarra 2124 el de esta legislatura, y también porque buscamos que las políticas regionales se vean cada vez más reflejadas o mejor que reflejen mejor las grandes prioridades políticas y tendencias que vienen marcando desde, desde Europa. En esta diapositiva veis la cartera de servicios de la oficina de proyectos que podéis leer, ¿no? Tiene actividades de información y de, apoyo, de posicionamiento o de apoyo para entrar en, en redes o lobbies o grupos de interés, que en Europa es muy importante y nos da una gran visibilidad y nos permite acceder a una información con carácter eh, privilegiado. Pasando por actividades de sensibilización y formación, como el webinario que estamos organizando hoy, pero también webinarios que se organizan desde la Delegación de Bruselas, pero también a través de una formación que va dirigida a funcionarios del Gobierno de Navarra de la mano del INAP. para redactar candidaturas a una convocatoria europea para conocer los programas del marco financiero plurianual. Y luego también, una vez que tienes un proyecto aprobado, para acompañarte en los pequeños tips del día a día de la gestión de un proyecto. Eh, mucha de nuestra actividad va dirigida a las distintas eh, direcciones generales del Gobierno de Navarra y lo que hacemos ahí es un despliegue de actividad eh, de asesoramiento y acompañamiento que pasa por un diagnóstico de necesidades que puedan tener dirección general por dirección general y luego una monitorización de un mapa de oportunidades donde se han recogido aquellos programas que mejor vienen a solventar las necesidades descritas en el, en el diagnóstico. Entonces vamos monitorizando esos programas y vamos monitorizando las convocatorias para tener una respuesta lo más rápida posible, compartir el programa de trabajo que se apruebe o la convocatoria y luego ya acompañar en lo que es ya montar una candidatura, que es ya eh, la redacción de la propia candidatura, pero también ayudamos en la localización de socios internacionales pues, para montar consorcios potentes, que ya sabéis que es un plus a la hora de obtener un aprobado ¿no? y acceder a la financiación. Eh, también hacemos gestiones de apoyo... De carácter más interno, con todo el procedimiento más dentro de casa, cuando uno tiene un proyecto aprobado. Bueno, como podéis ver, desde aquí estamos convencidos que no, más allá de la administración, que es nuestro cliente más directo, pero también las empresas, las entidades navarras y bueno, toda la ciudadanía eh, en general puede optar a oportunidades. Que, que hay en Europa, pero para poder hacerlo ¿no? necesitan estar informadas y, y eso pasa pues, por la realización de, de eventos de difusión y de comunicación donde nosotros nos aliamos con todo tipo de entidades que sois, me imagino, los que estáis atendiendo a día de hoy este webinario para que nos ayuden a llegar a un público más amplio ¿no? y que hagan de multiplicadores de lo que acontece en Europa. Eh, es dentro de este contexto ¿no? de, de querer apoyar a, a la difusión y al conocimiento de las oportunidades europeas pues que lanzamos esta línea de ayudas a la difusión, difusión de políticas y estrategias de, de la Unión. El objeto de la convocatoria, como podéis ver, es súper claro. ¿Qué financiamos? Actividades divulgativas y acciones de comunicación que se realicen en Navarra, obviamente, eh, y que den a conocer pues, eh, cómo funcionan las instituciones, que pueden a conocer iniciativas, políticas, estrategias europeas, Bueno, cualquier asunto que esté relacionado con la Unión. La partida presupuestaria está dotada de 50.000 euros ¿no? y cada beneficiario tendría derecho a un máximo de 5.000 euros. Eh, hemos repartido en dos eh, públicos objetivos, 25.000 euros dirigido más a actividades que realicen las empresas y 25.000 euros más dirigido a entidades sin ánimo de lucro. Eh, esto no quiere decir que si nos agota uno de los públicos objetivos no pueda revertir en la otra. O sea, son totalmente vasos comunicantes, ¿de acuerdo? ¿Qué subvencionamos? Pues la, el 100% de los gastos de la actividad que se vaya a realizar. Es decir, de la actividad objeto de, estas, de esta convocatoria. No vamos a financiar gastos de personal o gastos rutinarios de la entidad que solicite la ayuda. ¿Y qué tipo de gastos cubrimos? Los pues servicios técnicos y profesionales necesarios para realizar seminarios, redacción de informes, publicaciones, eh, ferias, eh, bueno, aquello que, que haya recogido como necesario para poder llevar a cabo la actividad por la que solicitáis la ayuda. Y luego también cubrimos gastos de viaje y alojamiento y dietas que puedan eh, derivarse de la invitación a uno o varios ponentes que son, pues o sea, igual eh, los intervinientes claves para transmitir el mensaje o explicar lo que vosotros tengáis en cuenta. En... Eh, respecto a los que conocéis la convocatoria del año pasado, pero también como tip para los nuevos, eh, hemos tocado los gastos, los gastos de, de catering ¿no? que se vinculen a la celebración de los eventos con un máximo de, 100, de 750 euros y que nunca superen el límite del 15% del presupuesto. ¿Eh? Esto nos hemos visto obligados a hacerlo después de varios debates con intervención. Eh, y luego, por otro lado, también tenéis que, que mirar aquellos temas que son, o sea, top of the pop. Es decir, temas de especial relevancia y que obtendrán mayor puntuación si los abordáis desde el evento que vayáis a organizar. Para el año 2023 nos ha marcado la Comisión Europea como de especial relevancia y especial interés el plan Next Generation EU. Esto es eh, el España Puede, eh, la estrategia española para canalizar ese presupuesto extraordinario que se aprobó para paliar los efectos del COVID. Pero también el plan Repower EU, este es nuevo y es un plan que supone, nos va a ayudar a desprendernos lo antes posible de la vinculación que tiene Europa a los eh, combustibles fósiles eh, rusos. Pero luego también tener en cuenta que en el 2023 vamos a teneros a la presidencia de, de del Consejo de Europa, y entonces es un tema especialmente relevante. Luego también ya nos están pidiendo de las, desde la Comisión que vayamos influyendo y haciendo pre-campaña para movilizar a la ciudadanía y que acuda a las próximas elecciones europeas del 2024. Y luego también cobra especial importancia estos últimos años todo lo que está relacionado con fake news, o sea, todo lo que es manipulación de la información. ¿De acuerdo? Eh, cómo detectarla, ¿no? Y sobre todo, cómo educar a la ciudadanía para que sea capaz de distanciarse o de poner en solfa algunas de las cosas que nos llegan a través de las redes sociales. Eh, Plazos de la convocatoria. Bueno, está previsto que se comunique en marzo. Eh, lamentablemente no podemos precisar más a pesar de estar o sea, presionando al boletín oficial. ¿eh? Hay un atasco y tenemos que ser un poco pacientes. Pero no es un problema porque la convocatoria tiene carácter retroactivo y cubriría los gastos de cualquier evento o actuación que se celebre entre el 1 de enero del 2023 hasta el 3 de noviembre del 2023. Eh, la justificación se ha de realizar hasta el 10 de noviembre. Nos vemos obligados a cerrar para luego revisar, reclamar algún puesto que no esté bien o sea justificado y poder tramitar con, con presupuestos antes del cierre de año. Se me ha olvidado deciros que a partir de la publicación, del día siguiente a la publicación de las bases de la convocatoria en el BON, tenéis un mes para presentar las solicitudes. Eh, ¿Cómo se presenta la solicitud? Pues hay dos partes. Hay una parte que está totalmente centrada en la documentación de la entidad que aplica, hay un formulario, que es una ficha que viene pegada a la convocatoria, se rellena y punto, y luego si tenéis que aportar la escritura, las escrituras es de la constitución de la empresa o los estatutos de la identidad, la declaración responsable y todo eso, es formato libre, ¿de acuerdo? Donde a mí me interesa que prestéis o sea, un poco más de atención es en la descripción de la actividad, o sea, en la documentación relativa a la actividad. O sea, intentar, por favor, ser muy concretos, muy precisos. ¿En qué consiste la actividad que vais a realizar? O sea, ¿es un curso? ¿Es un seminario? ¿Es una feria? ¿Es un coloquio? Eh, ¿Qué tema va a tratar? Eh, ¿Tiene encaje con las prioridades mencionadas para el 2023? encaje dentro de las prioridades y estrategias de, de la comisión y mencionarlo para que se vea que efectivamente o sea, no estáis hablando de un tema totalmente desvinculado de lo que nosotros perseguimos, eh, decirnos a quién va dirigido, qué público tenéis en mente, ¿no? O sea, eso, todos los detalles que nos, pueden, que nos podéis eh, dar permiten que nosotros podamos entender mejor el alcance de lo que estáis pidiendo y que obtengáis una mejor puntuación, ¿no? Os recuerdo que esto es de concurrencia competitiva. Entonces, bueno, es importante. Mencionar también los resultados esperados. Es decir, ¿qué impacto pensáis que va a tener? O sea, ¿el tema es relevante y por qué es relevante? O sea, todo lo que nos pueda ayudar a ver que os lo habéis curado, o sea, que está... ¿no? Es, es, es, es bueno para vosotros. Luego mencionar también si tenéis experiencia previa en la organización del tipo de evento que sea. Y luego no os olvidéis de mencionar eh, los gastos en los que vais a incurrir. Un presupuesto estimado, pero mmm, es el que necesitamos ver para poder luego calcular si tenéis derecho al máximo de la ayuda. ¿De acuerdo? Eh, mencionar, pues nada, los resultados del 2022, donde. Agotamos el crédito presupuestario. Fueron beneficiarias nueve entidades sin ánimo de lucro y solo dos empresas. Eh, y luego, pues, los temas que se trataron, pues, para que veáis que, entre otros, pues, hubo el Año Europeo de la Juventud. Por cierto, me he saltado en la anterior, este año es el Año Europeo de las Competencias, que se refieren más a los skills, ¿no? o sea, esa formación no reglada pero que nos hace ser competitivos a la hora de buscar empleo. Eh, y luego también, bueno, los Next Generation es un, es un, empieza a ser un clásico. Y luego lo de la, la nueva Bauhaus, que también es como de, de, de mucho interés en Navarra y moviliza a bastantes personas interesadas en ello. Y luego ya... Eh, para acabar, una pequeña infografía con las fechas importantes. Pensábamos poder poner días, no, no solo meses, pero ha sido imposible por lo que os he comentado detrás, eh, después de, de consultar con, la, con, con los del boletín oficial. Pero bueno, haceros una idea de que si se publica en marzo tenéis un mes, con lo cual nos pondríamos en abril para presentar nuestras solicitudes. Nosotros, pensamos que os podríamos notificar en junio eh, la resolución de concesión, ¿de acuerdo? Luego, la actividad, ya sabéis que se puede desplegar desde el 1 de enero hasta el 3 de noviembre. Y para el 10 de noviembre, pues, finalizamos y cerramos ya el plazo de justificación. Y bueno, pues eh, aquí vuestros datos de contacto. Ya sabéis que Cualquier duda que tengáis, aparte de las que podéis subir al chat hoy y a las que intentaremos contestar, pues te, nos podéis llamar. Ángel es referencia, pero cualquier persona de la Oficina de Proyectos Europeos estará encantada de poder ayudaros. Muchas gracias. No tenemos conductor de evento, con lo cual eh, voy a asumir yo el papel y, como ya ha indicado antes eh, Sergio, nos acompañan Adriana y Sandra, que han sido beneficiarias ambas, bueno, ellas sus entidades, de las ayudas el año pasado y a las que hemos pedido pues, que compartan experiencia, que sean eh, sinceras, eh, pues para que también se reflejen las dificultades a las que se han podido o sea, enfrentar. Y, y nada, pues eh, creo que empiezas tú, Adriana, con lo cual, nada. The floor is yours, como dicen los ingleses. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. ¿Se me oye bien? Sí, vale. Eh, bueno, yo os cuento, os cuento un poco mi, mi experiencia y también quiénes somos. Eh, me llamo Adriana Aranzus, soy la gerente de AG Navarra, de la Asociación de la Juventud Empresaria Navarra. Esta es una asociación que tiene más de 20 años y bueno, yo entré aquí después de la pandemia. Y vi que había pues, muchísimas posibilidades y también claro yo eh, aporto la experiencia de, de haber emprendido, ¿no? de, de ser emprendedora. Entonces, creo que cuando ves las cosas también desde, desde el otro lado, pues eh, intentas eso. ¿no? En base a esa experiencia, a las necesidades que ves, intentar echar una mano ¿no? a, a los que vienen después. Entonces, bueno, eh, partiendo de esta asociación, que ahora mismo somos cerca de 160 empresas de toda Navarra, de todos los sectores, una asociación transversal. Eh, bueno, pues surgió el, el proyecto Lavajera. ¿no? Con Lavajera, ¿qué queremos? Ser el instrumento eh, que ayude ya no a emprender, sino a consolidar. O sea, tú una vez que, que te has estado de alta... Digamos, pues eh, es muy difícil porque entre el 80 y el 90% de quien monta algo, pues no llega a los cinco años, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto nuevo, muy ilusionante, que creemos que, que puede ayudar muchísimo y, y que ahora mismo estamos creciendo. Somos una asociación sin ánimo de lucro, entonces, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad que bueno, pues, eh, en, tenemos pues, eh, unos, eh, somos limitadas en, en muchos campos, ¿no? eh, tanto pues, en, en tema de personal, o quienes trabajamos aquí o, o incluso también de, de recursos. Entonces, cuando conocimos la existencia de esta ayuda, la verdad que, que pensamos que, que podríamos encajar es la primera vez que nos presentábamos y, y bueno, eh, planteamos una propuesta muy enfocada también al, al año europeo de la juventud pero sobre todo queríamos acercar la realidad de Europa a, a la gente joven, ¿no? porque es, es algo que muchas veces lo tienes muy cerca, pues eso, comentábamos que, que muchísimas de nuestras eh, empresas asociadas, muchísimas de las personas que tenemos cerca, hemos disfrutado del Erasmus, pero que Europa va pues, mucho más allá. ¿no? Entonces, quisimos plantear una propuesta a eso, ¿no? que con un lenguaje cercano, en un ambiente distendido, joven, fresco, eh, pudiéramos contar con, con testimonios y con personas que tienen mucha experiencia en Europa, pero que las tenemos muy cerca también. Entonces, bueno, voy a compartir pantallas, y si os parece bien, y os voy a enseñar un poco la memoria de, de lo que preparamos. A ver, a ver, un momentito, aquí. Mm. Nuestro encuentro se titulaba Fondos Europeos, ¿hay alguien ahí? Porque pues lo que os comento, ¿no? Es que eh, creemos que... Que bueno, pues toda es una realidad que la tenemos muy cerca. Que aparte quería dar las gracias, que luego también nos lo diré a todo el Departamento de Acción Exterior, porque nosotras, siendo pues eso, no una eh, sin tener experiencia en, en lo que es este tipo de, de solicitudes o de subvenciones o, o de instancias, eh, nos habéis ayudado muchísimo y lo habéis puesto todo, la verdad, que, que muy fácil. Y, y nos habéis tratado con, con muchísimo cariño, con muchísima paciencia y nos habéis ayudado mucho a que todo fuera muy fácil. Entonces, entonces, bueno, el proyecto, esta es la memoria, eh, ¿hay alguien ahí? Era un encuentro que, bueno, aquí no queremos inventar nada porque, porque la rueda ya está inventada, ¿no? Pero sí que tenemos que mirar formatos e ideas que, que creemos que ya funcionan y, y darles un poco eso, ¿no? Nuestro aire, nuestra, nuestra manera de verlo y, y también de, de, bueno, pues de encajar con el público al, al que vamos. En este caso era la juventud empresaria, pero también eran, pues bueno, to, todas las personas de, de, que tenemos cerca o, o de esta sociedad, ¿no? Que, que pudieran tener... Interés en, en participar en, en este encuentro. Entonces, bueno, tipo y objetivos de, de, de, del evento: pues lo que os comentaba, ¿no? Eh, aprender, compartir visiones y conocer más de cerca a personas referentes y, y sentir que hablamos sobre todo el mismo idioma, ¿no? A, a la hora de motivar a las nuevas generaciones. Eh, contamos con la Juventud Empresaria Navarra, con instituciones, con el mundo de la comunicación, del deporte, el arte y la cultura. Participantes, ¿quiénes participó? Tuvimos bueno, pues a la gran suerte de que de tener un conductor o un presentador que es Sonari Timuño, que, que vino de Madrid y que, bueno, pues, eh, que tiene amplia experiencia en el mundo de, de la comunicación y también de, de, bueno, de eventos, de encuentros y, y también del mundo empresarial, ¿no? Digamos. Propusimos a Esteban Morras eh, que nos echase una mano, ¿no? él como gran conocedor y, y además, bueno, pues eh, también ha tenido muchísima experiencia con Europa y nos dio, eh, pues eso, con ese idioma que él habla, que es tan cercano y que, que, que lo entiendes, eh, pues su experiencia con, con cómo trajo las renovables a, a Navarra y, y bueno, y ahora mismo, pues cómo está con, con su proyecto, ¿no? La verdad que fue una gozada escucharle. Eh, Xavier Irigoyen, un asociado de que, que bueno, que es un experto del mundo de la música, fue quien puso la banda sonora en este encuentro. Leire Ruiz le dio la, la nota, otra asociada también, que es actriz y, y comunicadora, bueno, pues dio la, la nota un poco más distendida, eh, hablando conversando con Esteban, y pudimos contar también con la consejera Nahoyo, que, que ella, bueno, pues eh, nos dio también un poco su versión y, y, y cómo lo ve ella desde las instituciones, ¿no? Pero la verdad que, que fue una gozada eh, contar con, con todos estos testimonios, a los que se sumaron, pues Javier Bactarrica, que es una, es, bueno, es una persona que tiene muchísima experiencia con Europa, ya que tiene una empresa que lo que hace es ayudar a otras empresas a, a llegar a Europa ¿no? y, y también a crecer. Contamos con Pachi Larumbe, eh, experto en, en diseño e ingeniería y bueno... Y, y creador de la uno de los creadores de la empresa Cocus que lo mismo ¿no? pues la verdad que, que Europa pues ha, ha impulsado y, y la verdad que bueno, pues es una empresa que tiene muchísima proyección y está llevando el nombre de Navarra a, a todo el mundo y luego contamos también con Usueizco, una chica bueno, pues que, que a pesar de su juventud tiene muchísima experiencia en en el mundo empresarial, eh, ya bueno, eh, ha creado una, una empresa que lo que hace es acercar a, a empresas y, asocia y asociaciones, y también a instituciones a la generación Z, ¿no? que, que muchas veces esa parte de comunicar y de llegar a, a la gente joven es un problema. Entonces, bueno, pues la verdad que con Usue es una gozada porque todo lo hace fácil. Contamos también con mi querido Ate, eh, asociado, es pelotari y también bueno, un emprendedor nato. Eh, que bueno, pues dio también su, su punto de vista de, de cómo a veces igual te metes en tu mundo y, y no eres consciente de, de todo lo que tienes alrededor y sobre todo cómo te pueden ayudar a crecer. ¿no? Y bueno, y para darle un, un poco de gracia también, que la verdad que, que todos los quienes participaron en este encuentro lo hicieron de maravilla y fue algo muy, muy especial. Pero bueno, contamos con la presencia de, de Másil, del mago Masil. Que bueno, nos, nos hizo eh, unos números eso, ¿no? También eh, de dónde está el dinero Europa, dónde viene, dónde está y que y algo pues muy, muy especial. Eh, aprovechamos también eh, para, bueno, para contar y para, para acercar a, a, a la gente joven pues una guía que justo desde Acción Exterior eh, acababais de, de publicar, que es el universo financiero de la Unión Europea, que, que va, muy en, va muy en la línea de nuestro encuentro, ¿no? de, de contar eh, pues eso, el idioma que se habla en, en Europa y, y ese instrumento ¿no? que, que está siendo de gran ayuda para las personas a, a las que nos interesa acercarnos a, a este mundo que tenemos tan cerca, pero que muchas veces pues nos están desconocidos. ¿no? Entonces, bueno, hicimos bueno, eh, este evento, fue en el Condestable, en septiembre de, del año del año pasado hicimos una escaleta, bueno, pues un poco cómo como iba a funcionar este este formato tan basado pues en un late night y cómo podía ser la resistencia, digamos, y, y bueno, lo, el colofón fue pues un aperitivo en nuestras instalaciones, que es un espacio que el Ayuntamiento de Pamplona nos ha cedido en calle Mayor 59 y que ahora mismo, bueno, eh, estamos encantadas porque ha sido, pues eso, un, un paso adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues también presentamos todo el contenido que, que conseguimos, bueno, pues con vídeo, con fotografías, con, con redes sociales que... Que, del que pudimos bueno, eh, eh, grabar y, y bueno, también para comunicar al mundo lo que estábamos haciendo y, y cómo lo planteamos, ¿no? este encuentro. Entonces, bueno, luego, como en cualquier tipo de memoria, se presenta una justificación de todos los gastos en los que se incurre al, al montar un, un evento, un encuentro, y conclusiones finales y, y, as, y agradecimientos. ¿no? Esto sería la memoria que, que presentamos al final. Y lo que sí que os quería enseñar, a ver si se ve bien, es un vídeo resumen de cómo lo planteamos, ¿no? de, de lo que fue este encuentro. Justo después de la pandemia, eh, los fondos europeos se convirtieron como en la panacea, el maná. Todo el mundo estaba esperando a esas grandes inyecciones que hicieron las administraciones y los estados en Europa. Lo que hoy vamos a vivir es un encuentro entre personas muy distintas y de muy diferentes ámbitos para hacer una fotografía y saber en qué momento estamos sobre los fondos europeos. Yo lo que siento en comparación con, con mis aitas, por ejemplo, es que ellos han vivido en, en la generación, como de les han vendido la, la prosperidad, ¿no? Y que si trabajabas y te esforzabas ibas a vivir bien, digamos. Y ahora yo creo que con esta era como más apocalíptica, es como que todo da más miedo y, y que nos tenemos que gustar más la vida, ¿no? No le gusta la propuesta. El mundo avanza por eso. Y estáis gente que no os gusta la ¿Les animaría a emprender? Si les gusta emprender y el mundo de, de la empresa y ser pues, un poco autosuficientes y responsables, sí. Pero si no, no. No a todo el mundo le gusta y no todo el mundo puede valer. Mm formato es que va a haber perfiles de todo tipo, todo tipo de edades, todo tipo de ámbitos y todo tipo de experiencias. Lo que queremos hoy es aprender para entender y conseguir toda esa información para que de forma efectiva todos esos fondos y ayudas puedan ser efectivas y de forma real. Las ayudas no son malas, ¿eh? pero tenemos que descubrir hasta qué punto son necesarias. ¿Vale? Porque está claro que un científico no puede pensar si le van a aportar los y eso es bueno. Hay un dinero para esto. Pero la realidad es que nos hacemos diablo. Si te ayudan a comprar la comida, tendrás menos esfuerzo Y si te pones un ascensor, dejarás de subir las escaleras. ¿Vale? Nunca ganarás. Esa. Tengo una cooperativa que dedicamos a conectar a las empresas y a las organizaciones con la generación Z eh, con el objetivo de involucrar a los jóvenes en, en la toma de decisiones y en, y en el día a día, en las actividades, en los programas y en Da igual la edad que tengáis y a dónde os queréis. Yo tengo 40 años y decirte de 20, ¿qué haría? La mierda. Porque algún día tendrás 60 y no te puedes permitir el lujo de preguntarte otra vez que tuviese Yo cuando tenía 26 años era suficientemente joven como para saber que era el momento de intentarlo, ¿no? No tienes nada que perder, tienes mucho que ganar y te tiene que gustar el mundo de la empresa y al fin y al cabo yo creo que acaba siendo un poco más libre todo lo que cabe y eso es lo que me llevo. Vamos a hacer que, para eso estáis nosotros, pero inconformistas, no os dejéis. Yo, la verdad, que siempre he sido bastante optimista y nos lo venden como que todo está muy negro, pero yo veo la cosa con positividad Bueno, entonces ese fue es, es, eh, un eh Perdón, perdón. <risa> perdón, perdón, que seguía un vídeo. Entonces, eh, bueno, este es un resumen de, del encuentro que te pudimos realizar allá por septiembre. Eh, mi experiencia más positiva no, no ha podido ser porque, pues lo que os comentaba, no, no teníamos experiencia, era la primera vez que solicitábamos una ayuda así. Y, y bueno, eh, desde el Departamento de Acción Exterior, tanto Sergio, como Carmen, como Ángel, eh, todas las personas con las que nos ha tocado tratar, eh, bueno, pues nos lo habéis puesto muy, muy fácil, eh, tanto en lo que es la preparación como luego la justificación. Eh, bueno, yo animaría eso, ¿no? A, a toda aquella empresa o toda aquella asociación que, que le interese, que que participe que, que lo intenten que, que merece la pena con, eso ¿no? exponer, contar y, y acercar esta realidad Ahora, por ejemplo bueno pues estamos con el proyecto La Bajera que nos encantaría eh, llevarlo a europa también para que nos ayude a crecer porque creo que es una ayuda fundamental estamos en nuestro caso bueno pues eh, con, con eh, la rama de poctefa a ver si, si ojalá bueno pues eh, podamos también llevar esta iniciativa que creo que puede ayudar muchísimo a navarra y, y mi experiencia de verdad que mejor no ha podido ser y, y ojalá este año podamos contar también con esta ayuda para para organizar otro, otro evento que, que aporte mucho y que sume mucho Pues muchísimas gracias Adriana muchísimas gracias por la parte que nos toca ¿no? porque bueno, se agradece el que des las gracias y que hayas percibido que te ayudábamos porque Muchísimo. O sea, yo insisto, yo, insisto o sea, yo entiendo que para alguien que no está familiarizado con el arrobot administrativo pues eh, surgen muchísimas dudas y, y estamos aquí para, para ayudar. O sea, nosotros lo que queremos es que hagáis de multiplicadores. O sea, creemos que efectivamente Europa está llena de oportunidades y que, y que navarras y navarros tienen que ir a por ellas. O sea, así es. Con lo cual estamos aquí para acompañar. Y luego gracias porque ha sido muy didáctico. O sea, yo creo que la gente ¿no? ha visto un poco un ejemplo de de una acción con quienes participaban en el formato que le disteis el tema que habéis abordado, la justificación o saqué. Genial, muchísimas gracias. Nosotros pues ay, no, solo eso, que pues nosotros, que partíamos de cero, que, que muchas veces te parece que tienes que conocer a alguien, ¿no? Para que te ayuden, para que te lo pongan más fácil. Nosotros, bueno, no, no conocíamos a nadie del departamento y la verdad que, que ya te digo, para todas las dudas que hemos tenido, que han sido muchísimas, que, que siempre hemos cogido el teléfono con un correo, de verdad que, que muchísimas gracias y que, uh -huh. que animo a que se hagan este tipo de iniciativas porque suman mucho. Pues nada, gracias a ti de nuevo. Bueno, pues ahora, Sandra, eh, te vamos a pedir que también compartas tu, tu experiencia ¿no? como gerente de Navifood y que nos relates un poco, pues bueno, qué presentasteis y si, si hubo dificultades, pues que las compartas también. Muchas gracias. Bueno, muy, muy buenos días. Eh, en primer lugar, agradecer a la Dirección General de Acción Exterior del Gobierno de Navarra esta, esta iniciativa y bueno especial a, a Sergio, que sin duda está haciendo un gran trabajo estos años, y, a, y al equipo, ¿no? eh, en este caso eh, Carmen Ángel, que bueno, comparto totalmente, por no repetirme lo que Adrián ha dicho, ¿eh? Eh, es un proceso este concreto de la convocatoria muy ágil, nos lo ponéis muy fácil, y, y destacaría, antes de comentar un poco nuestro caso en particular y nuestra experiencia, destacaría que no solo es una convocatoria de ayudas al uso, sino que va acompañada, como bien habéis dicho, una presentación de, de, de la Oficina de Proyectos Europeos, ¿vale? que creo que sin duda es una, una gran iniciativa de acción exterior. Y, y como van de la mano, esto no, nos permite, eh, no solo la búsqueda de contactos, que ya habéis comentado antes, detección de oportunidades, ¿no? que muchas veces es más, más difícil en el día a día acceder a, a, esas, a esas personas de contacto relevantes, sino que nos, eh, nos permite eh, esta puesta en escena entrar en redes europeas eh, con toda la dificultad que con ello conlleva. ¿vale? El sector agroalimentario además, eh, que sabéis que bueno, es un sector relevante en Navarra, bueno, pues tiene muchas oportunidades que aprovechar en, en Europa y si no vamos de la mano pues es muy difícil entrar ahí. ¿vale? Concretamente, además, eh, estas acciones que llevamos haciendo con acciones exteriores hace un tiempo, desde el Cluster, desde NagriFood, nos ha permitido eh, lo, el último año y medio entrar en dos plataformas europeas. Una es de, de ingredientes de valor añadido y otra es de packaging sostenible. Eh, la de packaging sostenible, de hecho, la hemos creado desde cero. ¿vale? No existía la de ingredientes de valor añadido, que son plataformas S3 europeas y que es tremendamente difícil entrar. ¿Vale? Entonces, eh, no solo me gustaría agradecer la iniciativa de la convocatoria que ahora intentaré desarrollar eh, con nuestro ejemplo, sino esa creación de la Oficina de Proyectos Europeos que tenemos bueno, pues, eh, aquí a Carmen y a Ángel y que nos facilita muchísimo y al equipo que hay por detrás el acceso a, a esas plataformas y a esos contactos. ¿vale? Lo, quería, lo quería destacar porque, más allá de la ayuda, que es verdad, es pues una ayuda ¿no? de 5.000 euros, como habéis dicho, para la, acciones de divulgación y difusión. Esto va más allá de la, de la propia acción concreta que se hace un día concreto con un impacto concreto, ¿vale? Entonces, bueno, yo os voy a contar el ejemplo de, de, de la jornada que organizamos el año pasado. Voy a finalmente compartir una, una pantalla, o sea, una presentación. No sé si la podéis ver. ¿Vale? Nosotros concretamente el año pasado, eh, en el mes de, de noviembre, no sé si lo veis en... En presentación. ¿Lo veis en modo presentación? Eh, no. no, no puedo usarlo. A ver, un segundito, a ver si lo puedo ver. Pantalla normal, bueno. Eh, con estas ayudas, nosotros lo que eh, hicimos el año pasado Um, es eh, concretamente una, una jornada con eh, componentes eh, muy relevantes eh, en materia de proteínas alternativas. ¿vale? Sabéis que a día de hoy eh, en, el, en el sector agroalimentario una de las eh, palancas que, que es importante eh, cubrir es esa necesidad de la generación de nuevas proteínas que nos permitan alimentar a la población eh, que va a haber en un futuro. ¿Vale? Entonces, es un, es un mercado muy abierto, es un nicho eh, eh, bastante incipiente y hay muchas oportunidades en ese mercado. Entonces, para no quedarnos solo en el mercado digamos nacional, sino eh, europeo, incluso global, pues necesitábamos contar con bueno, pues, componentes, con clústeres, con autoridades relevantes en este sentido. Entonces, esta jornada nos viene estupendamente porque era una acción que ya íbamos a hacer, eh, traer ponentes relevantes, clústeres, relevantes en la materia y, bueno, pues nos facilitó mucho eh, la, la tarea. Me vais a permitir, antes de nada, os voy a poner un vídeo de lo que es el clúster aumentado de Navarra para que bueno, pues sigamos un poquito conociendo el clúster. Eh, actualmente dentro del clúster mmm, estamos 105 empresas, el clúster echó eh, eh, a andar en 2018 si sí, aproximadamente el sector agroalimentario de Navarra supone un 14% del PIB industrial, dentro del clúster, en facturación, ya de ese 14, el 11% ya está dentro del clúster. Abarcamos toda la cadena de valores de la parte agraria, ganadera, industria, y también está incorporada toda la distribución dentro de, del clúster. Con esto quiero decir que el sector agroalimentario de Navarra necesita traccionar eh, los retos de manera ágil y rápida, ¿vale? Y para ello necesitamos entrar en estos, en estos escenarios europeos. Os voy a poner un breve vídeo que de verdad que dura muy poquito, un minuto y poco, para que podamos eh, ver el, el clúster. A ver si me permite... Segundito que me se me está metiendo aquí la publicidad. No se sé si está viendo el vídeo, no sé si, si tienes algún problema con la reproducción o. Se han quedado... Parece que se ha quedado congelada que la pantalla, eh, no sé, no se está viendo el vídeo, eh, no sé si tienes algún problema con la reproducción. Disculpa, ¿no se está viendo el vídeo? Oh, no, no se estaba viendo el vídeo, se ve. Pues nada, no pasa nada. Ya me están avisando los vídeos de comunicación que nos está viendo. Sí. Pues un segundito porque es una pena. Bien, vamos a ver. Pues desconozco bueno, porque bueno, bueno, nos si está bien, viendo. No te veo, Ángel, no te escucho bien. Digo, quizás abriendo el vídeo en una pantalla nueva y compartiéndola de nuevo lo podamos ver. Sí, voy a intentar hacerlo así. Un segundito. Ah, pues estaba, estaba acabando el vídeo. Un segundo, eh. A ver. Um, ayer lo probamos, pero... Venga, ya está. Adelante. Disculpad el retraso. Ahora lo veis, se ve, Ángel, ¿tienes? Estás noteado. Sí, se, se ve, pero no se oye. No estamos escuchando el vídeo, ¿eh? Sandra, ¿nos oyes? Sandra, ¿vas a intervenir? ¿Puedes intervenir? Sandra, disculpa, ¿nos oyes? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, que no, no, no te oíamos y no sabíamos si nos estabas oyendo. Que a ver no, si, se, si... por el motivo que sea, se corta, ¿sí? Eh... Ya, sí. El, el vídeo lo hemos visto sin sonido. Vale, pues eso se iba a preguntar. ¿no? Como... Ni siquiera sabía si sabía, si habéis visto el vídeo. Bueno, es pues un poco entrecortado, entre pero si no te importa, mira, pues nos hacemos una idea ya sabes que la gente de Europa tenemos mucha imaginación, ¿no? con lo cual o sea, hemos puesto banda sonora y nos cuentas tú. Vale, un nada. Más. Vale. Vale, no, hay, no hay ningún problema. Eh, continuamos un poquito con la... Sí, es que se veía... No sé se, se cortaba. Bueno, eh, continúo un poquito con la, con la exposición. Lo que estaba comentando, ¿no? Eh, esta jornada de, de proteínas alternativas nos permitió, como decía, eh, ubicarnos en el escenario europeo de, de relevancia de las, de las proteínas ¿vale? y, y tener acceso pues, a esa información que es relevante y de buenas prácticas, ¿vale? que sin duda pues, lo tenemos que ir a buscar ahí. ¿vale? Eh, estas entidades relevantes con las que contamos eh, fueron pues, la Universidad de Cork, eh, concretamente Manuel está coordinando un proyecto europeo de Smart Protein, los, de los más eh, recientes en, en la materia en Europa. Eh, pudimos traer al Protein Cluster, que es una plataforma creada eh, específicamente para trabajar en esta, en esta materia en Europa y contamos también con, como índices es la responsabilidad política de la Comisión Europea. Por lo tanto, estas ayudas nos permiten bueno, pues, traer a, a personas de, de relevancia aquí a, a Navarra y que nos cuenten su, sus experiencias. Eh, esta jornada no solo tuvo impacto en el tejido empresarial, que sin duda es una de las cosas que, que buscamos, ¿no? eh, esa detección de oportunidades de negocio empresariales, sino que también eh, desde el Traster siempre queremos que esta información llegue a la sociedad. ¿vale? Por lo tanto, eh, insistimos bastante en el impacto hacia, hacia, re hacia redes, hacia prensa, tanto escrita como audiovisual. ¿vale? Para ello contamos también eh, bueno, pues con la, con la presencia de la consejera de Ana, de Ana Hoyo, que nos pues, acompaña siempre en las iniciativas eh, que, le, que la agenda le, le permite, así que también agradecimiento a la consejera. Con Javier que eh, nos permitió eh, no solo preparar la jornada, sino enfocarla, sino, como os decía, ese próximo paso que es la incorporación a las, a las plataformas europeas, que es que, lo que realmente nos interesa, ¿no? es, es un paso previo. Contamos con una empresa de traducción simultánea y comprando comunicación para el gabinete de, de comunicación. O sea, quiero decir que esos 5.000 euros que la ayuda eh, permite, bueno pues te permite realmente hacer una jornada, francamente, pues de nivel y, y poder eh, generar ese impacto hacia el exterior, vale porque no solo eh, llegas a las personas que asisten a esa jornada, sino que te permite tener ese material que luego puedes mover. En cuanto al material, eh, bueno, pues podéis ver eh, aquí distintos eh, medios de comunicación, tanto regionales como nacionales. En los regionales eh, se publicó en prensa Típulo de Navarra, radio Noticias Navarra Capital, eh, Pamplona Actual, en la radio... ¿Vale? Eh, como decía, con un mensaje no solo empresarial, sino hacia la sociedad, ¿no? Todo este tema de las proteínas alternativas, eh, precisamente un poco lo comentaba Carmen, ¿no? Eh, huyendo también un poco de estos fraudes, de estas comunicaciones al final un poco erróneas que se transmiten hacia la sociedad, ¿vale? Yo creo que es importante empezar a, a mandar mensajes, ¿no? Y a nivel nacional, bueno, pues también en medios de retail, retail actual, bueno, ciertos eh, medios nacionales de retail, ¿no? en radio y luego bueno pues en, en televisión, en este caso en Navarra Televisión, que yo creo que bueno, pues cubrió, cubrió el acto. Voy a ver si se ve el vídeo, ¿vale? Eh, tenemos un vídeo que cubre y resume la, la, la, la, la, la, la jornada y, y, bueno, simplemente este es un vídeo que salió en Navarra Televisión, vale porque vino, lo cubrió y eh, todo, esta, todo este material que se... Que se generó, lógicamente lo hemos, eh, lo hemos usado. Voy a intentar ver si se ve. ¿Sí? Se ve, pero, pero no se ve. No, no lo ves. oímos. No hay un problema con el sonido. ¿No lo veis, Ángel? No, no hemos podido oírlo, no. Pues, si, si subís el volumen de... Yo voy a subir al máximo el mío, pero no creo que sea eso. A ver. Sí, sí, porque nosotros desde aquí no podemos... No podemos. No, no sé bien. ¿No? no, no hemos podido verlo. Bueno, eh, sin más, es un corto de, de una hora de televisión donde se escucha eh, la, la cobertura en. Pues nada, con esto eh, agradecer, como decía la Dirección General de, de Exterior, eh, esta, estas acciones. Coincido eh, eh, con Adriana en que sin duda es una convocatoria que ojalá eh, perdure en el tiempo porque eh, no estamos solos, eh, o sea, solos no podemos hacer todo y tenemos que salir hacia el exterior. ¿Vale? Esta es un poco la, la finalidad. Así que animar a, a las, tanto a las empresas como a las empresas sin ánimo lucro, como somos, somos nosotros, a abrir estos horizontes y a traer a buenas prácticas y a, y a personal de referencia del que podemos aprender del exterior. Y de nuevo, eh, bueno, pues animar a que la Oficina de Proyectos Europeos siga, siga trabajando de manera excelente como lo está haciendo y, y que a nosotros también podemos, también podemos decir que, que nos facilita mucho el trabajo, el acceso del día a día y, y bueno, que muchas veces nos resulta más complicado llegar de manera unilateral. Así que nada, muchas gracias, Carmen. Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias, Sandra. Bueno, gracias a las dos, porque la verdad que vuestras intervenciones, aparte de ser pues ejemplos que ilustraban qué es lo que se puede financiar con nuestra vida de ayuda, pues nos vamos a ir. O sea, Ángel y yo que igual no cabemos por la puerta, pero no. Muchas gracias. Eh, creo que ahora... Ah, bueno, quería comentar, Sandra, que te, te agradezco que hayas mencionado todo lo de la entrada en redes. Eh, cuando he presentado la cartera de servicios de la Oficina de Proyectos Europeos, he mencionado que hacíamos también ese acompañamiento para que quien vea que tiene una oportunidad de posicionarse o de entrar en una red de interés, pues que se apoye sobre nosotros, porque eh, esas redes son una forma de poder tener mayor visibilidad, que te vean, que te conozcan, que sepan cómo trabajas, que sepan qué temas te interesan, te buscas socios de, bueno, de primer nivel en un entorno que es un coto privado de caza, con lo cual eso siempre es garantía luego de poder acceder a una financiación adicional en algún entorno de interés. Y luego se accede siempre a una información que te permite ir un pasito por delante. Marcan las tendencias. O sea, estos lobbies ¿no? son muy importantes en Bruselas y yo siempre animo a explorarlos o, a, o a hacer seguimiento y si uno no puede participar de manera activa pues porque es pequeño o porque no tiene los recursos jo, que, que, que mire a ver qué navarro está metido estamos navarra en más de ochenta y tantos partenariados lobbies redes jo, pues igual alguien te puede proporcionar la información o te puede coger de la mano y tirar de ti vale eso era un poco fuera del ámbito de la jornada de hoy, pero bueno, una, un pequeño guiño ya que, que tú lo habías hecho. Si me permites pues, también añadir eh, eh. simplemente lo que me estás, tú estás diciendo. Eh, estas jornadas también nos han permitido, como bien decías, hemos, eh, hemos hecho un camino ¿no? para entrar en ciertas plataformas y esta jornada, por ejemplo, te, te ayuda a esos contactos que ya tienes, traerlos a Navarra, ¿vale? porque es verdad que, al final la pantalla es muy fría, bueno, sí que igual te has podido ver en Bruselas y tal, pero no es lo mismo, ¿no? Eh, quieres traerlos aquí, ¿vale? Entonces, eh, no solo es la jornada en sí, sino que traes a esas personas a Navarra con esta, con esta convocatoria, ¿vale? Entonces, va mucho más allá de la... Y luego, bueno, pues eh, aprovechar, como además Adriana has puesto muy bien, con vídeos, con mucho material que luego te permite hacer el impacto a posteriori, ¿vale? O sea, Ay, bueno. estaría un poco el inicial, lo que consigues con ese evento... Y luego el impacto de después, ¿vale? Así que eh, sí, sí. sí que me gustaría resaltar eso, ¿eh? el tema de las, de las redes europeas, que estáis haciendo un gran trabajo ahí. Sí, sí, es que es una deriva muy interesante, efectivamente. Bueno, vamos a comprobar si hay alguna pregunta e intentar contestar. Yo había detectado una al inicio de la presentación de Carlos Mangado que preguntaba si un autónomo podía... Si optar, ¿Sí pueden optar a los profesionales autónomos. Eh, sí, los autónomos también pueden optar a la convocatoria eh, como si fueran una empresa. No hay ningún problema de su participación. Y es la única pregunta que hemos tenido. Lo que sí que os quería decir es que mañana enviaremos a todos eh, el enlace a la fecha la convocatoria. Ahí eh, podréis ver eh, las fases completas de la convocatoria que todavía no está aprobada en BON, no esté publicada en BON, eh, sí que está aprobada a la red foral que la regula y, y podréis consultarla. Mañana ya vemos a todos. Sí, y así os anticipáis un poco, ¿no? que siempre viene bien. Comprobemos a ver si hay alguna última pregunta. Pues nada, no la hay, con lo cual solo nos queda pues agradecer a los participantes, oyentes pues la, la asistencia y luego a los participantes ponentes, pues darles las gracias y, y nada, ha sido un placer poder intentar compartir este ratito para dar a conocer las bases de la convocatoria y además ilustrar con unos magníficos ejemplos. Gracias y hasta muy pronto. Adiós. Gracias a vosotros.